Qué tal mis queridos amigos bienvenidos una vez más a este su canal de servicio técnico en CCTV bien en esta ocasión eh, les voy a presentar lo que es eh, una antena sectorial de la marca Ubiquiti esta antena sectorial está compuesta eh, por un Rocket M5 AC segunda generación y también se compone con una antena eh, sectorial de 120 grados. Eh, estas antenas se utilizan para hacer enlaces punto-multipunto para llevar a Internet a una zona donde no, eh, pues no cuentan con el Internet. Eh, vamos a hacer un ejemplo eh, de cómo es que nosotros eh, instalamos o ponemos estos tipos de antena para que así eh, poder hacer un enlace de punto-multipunto, ¿vale? Eh, esta antena se coloca en un lugar eh, estratégico, en una altura adecuada para que así pueda cubrir en un rango de 120 grados y así eh, puedan conectarse lo que son las antenas eh, LiveIn o LiveIn AC segunda generación para que eh, los clientes pues tengan... Internet en su casa. Bien, vamos a hacer un ejemplo y después vamos a ver cómo trae varias piezas: lo que son el, el herraje para montarlo a un tubo o en la torre y también para poner lo que es el radio Rocket M5 eh, a su soporte y así poder ensamblar lo que es eh, nuestra antena eh, sectorial. El modelo de esta antena es el AM. Eh, 5G-16DBI bien, vamos a hacer el ejemplo para que ustedes vean cómo es que eh, pues en una zona podemos instalar una torre vamos a hacer el ejemplo de esta torre esta es una torre puede ser eh, autosoportada o torres estrada bien, vamos a hacer el ejemplo aquí que tenemos la, nuestra torre más o menos así un dibujito aquí tenemos nuestra torre y por aquí tenemos vamos a tener nuestros eh, clientes ubicados en una zona o, o poblado donde no eh, haya eh, señales de internet Estos dibujitos son eh, las casas o los clientes que vamos a conectar eh, con las antenas Lightning M5. Vamos a colocar lo que es nuestra antena sectorial de 120 grados a una altura pues, que sea conveniente para que tenga línea de vista. Todo enlace, todo eh, enlace punto a punto, multipunto, tiene que ver la línea de vista para que así no tenga problema de conectarse bien vamos a ubicar aquí un ejemplo que tenemos ya colocado nuestra antena nuestra antena sectorial de 120 grados a esta antena va a irradiar la señal que es a 120 grados como ya lo estamos explicando en este ejemplo que estaríamos haciendo de esta manera esta señal nos va a emitir en dirección donde nosotros tenemos o tengamos nuestro cliente bien, a nuestro cliente nosotros vamos a colocar lo que es unas antenas ya sea con un tubo a la altura adecuada que tengamos línea de vista nuestra antena sectorial. Estas es nuestras antenas que nosotros vamos a conectar configurada en modo punto multipunto. Bien, y así poder eh, captar la señal de la señal de las antenas de 120 grados y así poder tener eh, la señal del lado del cliente a este lado del cliente nosotros vamos a instalarle lo que es una antena de este tipo de las livein ya sea AC o livein M y posteriormente se bajaría colocándolo o colocándole un cable UTP hacia un router donde el servicio lo tendrá eh, el cliente por medio del nuestro mod que le vamos a colocar bien ya ahí en un video anterior hemos habíamos explicado más o menos de qué se trataba este asunto cuando se trata de enlaces punto multipunto bien eh, pues más o menos es el panorama que nosotros tenemos que eh, abarcar cuando instalamos lo que es una antena sectorial de 120 grados. En caso que nosotros queramos cubrir eh, los 360 grados eh, en nuestra área, pues estaríamos colocando lo que es tres sectoriales de 120 grados. Para que sí, para así poder tener... Cobertura a los 360 grados. Si sumamos lo que son 120 grados tres veces, nos va a dar una cantidad de 360 grados de cobertura. Bien, pues prácticamente pues es así eh, el panorama, lo que es un enlace punto-multipunto. Bien, cuando ustedes vayan a adquirir lo que es una antena sectorial de 120 grados eh, de este modelo, de este tipo ten, tienen que eh, verificar que cuente con un radio Rocket eh, M5 AC, segunda generación en este caso y eh, las antenas en dado caso que vengan separadas eh, las antenas eh, pueden medir o venir con las características de 16 dBi, de 19 o de 20. Hay diferentes eh, modelos y potencias de, eh, de señal. Bien, en este caso este es de 16 dBi. Pues vamos a proceder entonces. Lo primero que tenemos que... Eh, Tomar en cuenta, pues, es primero configurar nuestra antena antes de montarlo a una torre, hacer pruebas de laboratorio, y, bueno, cualquier cosa, pues, estando ahí, pues, hacer las configuraciones adecuadas y, posteriormente, ir a instalarla. Bien, este es un radio, como pueden ver, tiene lo que es sus entradas, eh, tipo macho, para los jumpers. Aquí tenemos los jumper que van eh, lo que es en esta parte y posteriormente van colocado en la parte trasera de nuestra antena. Bien, ahorita vamos a ver cómo eh, colocarlas y adicionalmente tenemos lo que es un nivel para ver cuál es la inclinación o pues el nivel de nuestra antena debe estar prácticamente en modo vertical bien, también contamos con uno, unos eh, indicadores de luces o LED donde, donde nuestro radio Rocket TV5 debe de indicar lo que es el encendido eh, si está conectado el cable LAN y el nivel de señal en caso que ya esté enlazado bien, en la parte de abajo vamos a encontrar las entradas a nuestro POE, nuestro cable POE y nuestro botón de reset que está en la parte de aquí abajo. Bien, perfecto. Ahora lo primero que vamos a hacer es eh, ubicar nuestro arnés o nuestro herraje donde nosotros vamos a ensamblar en esta parte, la parte de atrás en la parte de atrás hay unas ranuras unas uñas donde nuestro eh, radio Rocket M5 va de la siguiente manera tenemos cuatro uñas o pestañas que van en la parte de aquí una vez eh, ensamblado de esta forma, de arriba hacia abajo. Una vez que entre, contamos con dos pestañas en la parte de abajo, que, esto, que estos van a ser, eh, presión al momento de entrar. Bien, un dato más importante, antes de ensamblar esto, tenemos que colocar lo que es nuestro segundo Herraje de sujeción, que es esto. Ahí está. Que de esta manera quedaría colocado lo que es nuestra antena. Perdón, nuestro este, sí, nuestro herraje con antena, colocado lo que es a un tubo, a algún poste o a nuestra torre pero el primer paso es colocar lo que es esta pieza de la siguiente manera. Tratando de ver esta pieza quede de esta forma, hacia afuera, no hacia adentro, ya que aquí contamos lo que son los números de inclinación, los grados de inclinación, perdón, y en esta parte vamos a ver lo que es una, eh, una señal o una rayita, una ranura donde nos va a estar indicando la posición o la inclinación de nuestra antena por eso es importante colocar esta pieza como primer punto el tornillo va de afuera hacia adentro perdón, sería de adentro hacia afuera, perdón de adentro hacia afuera, corrigiendo y nos vamos a colocar lo que es nuestro tornillo de eh, seguridad. Ahí está. Ahí lo tenemos. Vamos a ponerle nuestra nuestro segundo tornillo. y nos vamos a apoyar con un desarmador o destornillador para hacer el ajuste ahí está, vamos a dejarlo en el nivel 0 lo tenemos ahí tenemos la pieza ubicada en el nivel 0 bien perfecto, ya tenemos armado lo que es nuestro herraje nuestro soporte de nuestra antena eh, vamos a ubicar lo que es nuestra antena sectorial como primer paso nuestra antena sectorial de 120 grados vamos a ubicarla en nuestro propio en nuestro herraje en nuestro soporte bien y como último paso, vamos a colocar lo que es nuestro Rocket AC-M5 segunda generación. Vamos a proceder a colocar lo que es nuestra antena. Si ubicamos, tenemos lo que son cuatro tornillos. Estos cuatro tornillos van a sujetar nuestro soporte de esta manera ahí lo están viendo y vamos a colocarlo de esta manera entonces procedemos a colocarlo ahí como pueden ver y vamos a proceder a colocar los, nuestros cuatro tornillos para que así sujeten Fijamente a nuestra antena sectorial de 120 grados. Perfecto. Ahí lo tenemos. Ahí está. Prácticamente ya listo. Nuestra antena colocada. Bien. Por último vamos a colocar lo que es nuestro radio rocket de la siguiente manera. Ubicamos los cuatro puntos y hacemos un pequeño empuje hacia abajo. Ahí está. Y ya con esto nuestra antena ya está prácticamente lista. ¿Ok? Perfecto vamos a proceder a colocar lo que son los jumpers a cada una de las entradas o conectores ahí tenemos la primera seguimos del otro lado cuidadosamente hay que Tratar de no doblar tanto nuestro jumper, nuestro cable. Ahí tenemos. Simplemente recorremos lo que es la cubierta de plástico. Ahí está. Tratando de hacer un buen eh, doblaje del cable. De no eh, tratar de doblarlo mucho ya que es un cable muy delicado y pues puede hacer que sufra algún daño ahí tenemos una y ahí tenemos las dos ahí está con eso ya tenemos prácticamente listo armado nuestro rocket con nuestra antena sectorial bien el último paso sería colocar lo que es esta última pieza que va colocado lo que es al tubo, o a la torre, para así sujetarse, ahí está, Ahí está prácticamente, esa es la parte que va hacia el tubo, colocado de forma vertical y ya solamente faltaría ajustar los tornillos para hacer, eh, eh, colocarlo en un ángulo o en inclinación y esa sería la inclinación que se encargaría estos dos tornillos para hacer el ajuste necesario de inclinación. Y por último pues ya solamente restaría lo que es colocar un cable para conectarlo posteriormente a nuestro POE y así poder alimentarla de energía y de la señal de internet. Pues bien mis queridos amigos, eh, esto sería todo. Eh, prácticamente es lo que el día de hoy estamos viendo de cómo se conforma una antena sectorial eh, de la marca Ubiquiti con Radio Rocket AC eh, segunda generación light con una antena eh, AM5G 16 DBI para poder eh, hacer enlaces de internet punto multipunto bien sin más que decir nos vemos a la próxima. No olviden suscribirse a nuestro canal y compartir este video por las redes sociales. Suscríbanse, compartan y nos vemos hasta la próxima. Chao.